A ver, para entendernos, la propiedad intelectual es la base de la economía digital. Antes se acumulaba riqueza, bienes, recursos. Hoy en día es información y es la creación que se realiza sobre esa información. Existe un interés por tenerla, por conservarla y por transmitirla. Se están invirtiendo millones sobre ello, pero es que también recibimos un incremento cultural gracias a ello. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Descargas, reproduces, generas obra derivada... ¡Estás compartiendo de forma constante! Y lo haces, además, respecto de multitud de obras sujetas a propiedad intelectual. ¡Nos estamos jugando la cárcel! ¿En qué estabas pensando?